Crear un archivo comprimido es tan sencillo como seleccionar en el explorador de archivos aquello que queremos comprimir. Por ejemplo, si quisiera comprimir estas dos carpetas, las selecciono. Y en Windows, pues hay dos formas: o bien utilizar el explorador de Windows o instalar un programa compresor, como podría ser el programa 7zip, y utilizarlo para ello. Bien, si usamos un programa compresor instalado, botón derecho del ratón, 7zip, añadirá eh, al archivo para ponerle el nombre que nosotros queramos o bien utilizar la opción añadirá el nombre que nos ofrezca .zip y luego podríamos renombrarlo. Vale, este es el archivo que me ha generado, si yo quiero pues le puedo cambiar el nombre y ponerle el que quiera. Por ejemplo, archivo comprimido. Ahí lo tenemos. Si utilizo el programa Descompresor para abrir el archivo, pues eh, ver el contenido de nuestro archivo comprimido. Bien, la otra forma es utilizar directamente el explorador de Windows, que a partir de creo que a partir de Windows 7 eh, pues ya funciona. Bien, selecciono las carpetas o archivos que quiera comprimir. Podría seleccionar pues, incluso un archivo más por aquí suelto, botón derecho en Windows tengo la opción de enviar a carpeta comprimida en ZIP. Nos abre. Eh, nuestro archivo y directamente nos permite cambiar el nombre. Bueno, pues ahí tendría el archivo comprimido que hemos generado.